Hemos firmado el convenio sube distrito Capital que protocoliza la unión de las universidades públicas de la ciudad para trabajar en conjunto temas como biblioteca, bienestar, investigación, intercambio estudiantil y profesoral, entre muchos otros. Se busca con esta firma eh, unificar estrategias, crear sinergias y aunar esfuerzos para brindar una educación pública de calidad a los habitantes de la, de la ciudad. Para potenciar todas esas líneas que nos implica la, la misión, las misiones sustantivas de la universidad en temas de docencia, investigación, extensión, proyección social. Es una ocasión muy importante para promover la defensa de la educación superior pública en Bogotá. Es una manera de entender que articulados entre las universidades públicas, eh, podemos llegar mucho más lejos que si lo hiciéramos eh, en un trabajo como habitualmente había sido de eh, naturaleza individual. Pienso que en los dos niveles, tanto desde el punto de vista estratégico general como desde un punto de vista operativo particular, el convenio no solo es necesario, sino que nos estaba haciendo falta eh, en las eh, instituciones que eh, llegamos, que concurrimos a la firma de este convenio.